Aumentos. El gobierno anunció el monto del aumento salarial para los trabajadores del sector privado, que establece un mínimo de mil pesos en enero y de mil en febrero, según el decreto presidencial que se publicó en el boletín oficial. Claudio Moroni, ministro de Trabajo. El decreto es la primera expresión... ...en detalle de lo que planteamos en la ley de solidaridad... ...normalmente conocida como la ley de emergencia... ...que era impulsar la recuperación de los salarios... ...de los sectores más vulnerados... ...o sea, lo que en realidad quisimos hacer... ...vamos a charlar después en el detalle junto con las preguntas... ...es subir aquellos salarios que habían quedado... ...ya sea por consecuencias de la inflación... ...por consecuencias de que los sectores estaban muy deprimidos... ...o que las negociaciones paritarias no habían logrado... ...un adecuado nivel de recuperación del salario... Lo que apuntamos es a esos sectores, apuntamos a los sectores más bajos de la escala salarial. Esto no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020. Por su parte, se espera la inyección en los bolsillos del sector público, que será vital para la reactivación económica. Así lo expresó Daniel Eltano Catalano, secretario general de AT Capital un pedido formal en cada una de las reuniones donde nosotros asistimos para que los centros públicos se nos contenga de la misma manera que los privados hay una garantía grande en Casa Rosada y todavía no nos dan información si es así, tiene que ser el mismo monto que, que los privados entre mil y mil pesos a cuenta de la paritaria, sí estamos esperando nos parece que está que es necesario porque para reactivar la economía tiene que inyectar plata en los sectores populares y gastamos todo nuestro salario en alimentos, así que no vendría muy bien que esto suceda y descomprimiría mucho a la Administración Pública Central. Salud. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presenció la liberación del primer lote de un total de más de 12 millones de dosis de vacunas que el macrismo retuvo en la aduana del Aeropuerto Internacional de Ceiza y dijo que en un plazo de hasta 15 días va a haber stock de vacunas en todas las provincias. Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que empezaron a llegar, el primer envío es el 5 de junio. Del 5 de junio hasta ahora han venido reiteradamente envíos y no han sido sacados de, de estos depósitos. Eso naturalmente se solucionó obviamente con la voluntad política nuestra, pero además con... ...la inclusión en la emergencia social y sanitaria y económica... ...de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas... ...que se pagaban por la aduana. Economía. El gobierno trabaja con proveedores y supermercados... ...para relanzar esta semana el programa Precios Cuidados... ...que en esta oportunidad incluirá marcas de primera línea. Así lo adelantaron funcionarios que trabajan en el nuevo acuerdo... Este plan busca definir precios de referencia y ayudar a los consumidores a tener precios más accesibles. Economía Popular El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó que los primeros resultados de la primera fase de la tarjeta alimentaria para los sectores más vulnerables arrojó que hubo una masiva compra en lácteos y carnes y el menor porcentaje de frutas y verduras. El 30% de las compras fueron en lácteos, carnes, frutas y verduras La mujer, antes de acceder a la tarjeta de alimentos Tiene dos pequeños cursos Uno sobre nutrición, donde se insiste mucho en el tema de los lácteos Carnes, frutas y verduras Un curso de salud el banco entrega la tarjeta y ahí compra. 30% de las compras fueron orientadas a eso. Eso es realmente muy importante porque hay mucha insistencia con eso. Cuando la familia, cuando la madre compra, codifica la tarjeta y eso nos va a permitir que las nutricionistas hagan una política de seguimiento, orienten esto de que el 30% del consumo haya sido... Leche, carne, frutas y verduras es importante. No nos fue también con las frutas, solo el 2% compró fruta. Eso es concientización, tiene que ver con el precio de la fruta también, pero es seguir trabajando. No fue bien con el tema de lácteos, carnes y verduras, no también con el tema de la fruta. Política. El presidente de la sociedad rural, Daniel Pellegrina, remarcó que los productores buscan mostrar su disgusto ante los últimos acontecimientos que incrementaron la presión impositiva sobre el sector. Así lo expresó, tras mostrar su rechazo a la suba de retenciones a las exportaciones y el alza de impuestos provinciales y municipales. Por todos lados realmente nos están volviendo locos a impuestos y la gente está muy enojada. Entonces, bueno, ¿no? busca maneras de expresarse. Estuvimos en una asamblea día, los días el viernes pasado, en río Cuarto, una asamblea muy grande. Y así van a seguir, digamos, las concentraciones porque realmente, eh, digamos, la perspectiva hacia futuro si sigue esta presión impositiva son, son muy malas, ¿no? Y lo que queremos explicar es que estamos para todo lo contrario. El campo tiene para producir mucho más si nos dejan hacer y generar ...desarrollo en toda la Argentina... ...y los dólares y del trabajo... ...que es lo que le hace falta a Argentina. Provincia. El intendente de Chacabuco... ...Víctor Ayola... ...se pronunció a favor de la segmentación... ...de los impuestos inmobiliario rural... ...e inmobiliario urbano... ...y señaló la necesidad... ...de segmentar bien. De esta manera... ...el intendente radical... ...se diferenció de la mirada opositora... ...y dijo además que hay que buscar justicia social y diferenciar a los grandes de los pequeños productores a la hora de fijar impuestos. A mí me parece que los guanerenses... Han elegido de una manera el gobernador y a nivel municipal han elegido en algunos casos a, el, al mismo color que, que en la provincia y, y en otros casos no. Como en el caso de Chacabuco han continuado con, con el gobierno nuestro y bueno, ahora hay, hay que trabajar juntos. Lo importante es el vecino y no los partidarios. Eso es fundamental. Parece que se vienen tiempos donde el vecino no quiere ni chicanas políticas, ni atajo, ni quiere que nos pongamos a trabajar para que pueda estar mejor. Ahora, lo que yo coincido como intendente, en que a mucha gente le ha ido muy bien en estos últimos años, sobre todo aquellos que trabajan con el tema de los, de los productos vendores y todo eso. Hay gente que le ha ido muy bien, hay gente con alto poder adquisitivo, que son ellos los que tienen que hacer el, el mayor esfuerzo. Es decir, Nosotros, al tipo de a pie, no le podemos pedir más esfuerzo porque eh, no llega a fin de mes. Finalmente, yo pienso que se tiene que dar eh, la aprobación de la ley impositiva. Sindicales desde el Ministerio de Transporte de la Nación, están evaluando extender el horario nocturno de las líneas ferroviarias que conectan la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Sergio Sacia, Secretario General de Unión Ferroviaria. Es una demanda que hacen muchos los usuarios, nosotros tenemos un censo en ese sentido eh, y hay una demanda muy clara de poder extender a los uh, en los servicios nocturnos eh, se está evaluando eso y es una decisión que seguramente se va a tomar en no muy lejano tiempo que eh, se puede hacer claramente, lo único que hay que tratar es ver bueno cómo se, se readecúa a los trabajadores seguramente habrá que ingresar a algunos trabajadores en este sentido, pero el impacto a, a poder poner eh, nuevamente a disposición eh, en distintos horarios nocturnos eh, en tren en, la distintos, en las distintas líneas eh, sería también una, una una decisión muy importante, ¿no? Ciudad. El gobierno de la ciudad efectuó este lunes despidos masivos a trabajadores que cumplían tareas como agentes de tránsito. Hasta el momento, esta medida arbitraria implementada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta perjudica a 500 personas, muchas de las cuales... Participaron de las protestas por mejores condiciones laborales Tras el incidente que terminó con la vida de la trabajadora precarizada Cintia Choque Testimonio de Micaela, agente de tránsito despedida ellos dicen que pueden recibir el contrato sin dar ninguna explicación eh, A muchos compañeros nos inventaron eh, faltas, nos inventaron eh, médicos luchos Y situaciones como para eh, justificar que no se nos recibe el contrato Ahora más o menos tenemos la cuenta de 70 compañeros El tema es que hoy siguen despidiendo a compañeros Les avisan al teléfono eh, que no... ...que no tomen servicios porque están despedidos... ...nada, todos tenemos una vida... ...una familia atrás... ...y necesitamos el trabajo... política ...el gobierno confirmó este martes... ...el relanzamiento del programa minorista... ...Precios Cuidados... ...con una reducción promedio del 8%... ...la nueva edición... ...tiene una lista de 310 productos y se destaca por el retorno de las primeras marcas que habían dejado de estar en ediciones anteriores durante el gobierno de Cambiemos. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. decimos nuevo programa porque realmente ha tenido modificaciones sustanciales de cómo venía estando y fundamentalmente de cómo venía operando este programa, que fue un programa que se inició... Como se saben, en la gestión de Cristina Kirchner como presidenta, que continuó el gobierno anterior y que hoy nosotros también en este nuevo relanzamiento ponemos como marca importante a la hora de, de cuidarle el bolsillo a los argentinos y a las argentinas. Que ese es el destino de este programa y fundamentalmente lo que hemos hecho es prácticamente desarmar lo que se había lo que se había hecho anteriormente y rearmarlo con otro con otra orientación, con otro sentido, con un sentido que tiene que ver fundamentalmente con lograr productos que tengan precios visibles, que haya accesibilidad y que se encuentren en las góndolas donde los argentinos y las argentinas hacen las compras. Paula Español, Secretaria de Comercio. Todos entendemos el Estado y las empresas también que es un programa que va a promover el consumo porque Precios Cuidados es una marca y que también permite volver a, digamos, a relanzar las compras y el consumo en los sectores que los tenían bastante golpeados en, en estos últimos años. En ese sentido también es importante remarcar que hablamos de la palabra recuperación del programa porque como se dijo pero digamos por encima y quiero entrar un poquito más en el detalle, era un programa que se había desvirtuado eh, completamente, llegando al punto que era más una plataforma de lanzamientos de algunos productos de las empresas, que realmente una canasta representativa del consumo que permitiera a los consumidores, digo, justamente a todos, que nos permitiera tener una referencia de precios. Economía. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese. Confirmó que en los próximos meses habrá una nueva familia de billetes sin las imágenes de animales autóctonos y con billetes de denominación más alta. El presidente de la entidad monetaria también opinó sobre la inflación, aunque prefirió ser cauteloso y no dar una estimación para 2020. Primero que eh, no es fácil bajar la inflación. Yo creo que ese fue uno de los errores de, del gobierno anterior, creer que bajar la inflación era fácil y que sobraban dólares. Ni sobraban dólares ni no. era fácil bajar la, la inflación. Por eso nosotros también somos cuidadosos al, al momento de hacer pronósticos. Vamos a, a elaborar una nueva familia de billetes. Eso lleva un tiempo, pensamos que nos va a llevar alrededor de un semestre. En la nueva familia es muy posible que incluyamos un billete de, de mayor denominación. Sociedad. Realizaron un tractorazo en rechazo a la medida del Gobierno Nacional de actualizar medidas de exportación. La convocatoria fue motorizada por la Sociedad Rural y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que representan a los grandes latifundistas. Sin embargo, ...otra parte del campo... ...decidió no formar parte del reclamo... ...y denuncian a prietes por no participar... ...sebastián Campo... ...de la Federación Agraria... ...desde... ...antes de las elecciones... ...acá en la localidad de... ...Pergaminos se realizan asambleas... ...al costado de la ruta de las cuales nosotros hemos decidido no participar. Nosotros desde la federación decimos no participar del tractorazo, creyendo que es importante mantener un vínculo de discusión y de diálogo permanente para mejorar el sistema impositivo y caminar hacia esa reforma impositiva e integral que se reclama de nuestra entidad. Cuando yo me dirijo a, a, a mi galpón para enganchar el acoplado e ir al campo a darle de comer a los terneros, encuentro que tenía cinco tuercas de la rueda delantera izquierda flojas, pero sí me pareció que era un acto que debía denunciar. Educación. El ministro de Educación, Nicolás Trota anunció que el gobierno convocará a la paritaria nacional docente a mediados de este mes. Este espacio de negociación con los gremios está destinado a fijar el salario inicial de los maestros para todo el país y acordar políticas nacionales que mejoren la calidad educativa, como la formación docente gratuita. Hemos planteado una estrategia común que no solo implica la discusión salarial en una paritaria nacional docente, sino también empezar a trazar una agenda de trabajo compartida dentro de las 24 jurisdicciones educativas de nuestro país, que por un lado tenga el objetivo de avanzar en la disminución de las desigualdades educativas, que son muy profundas en la Argentina, en trazar esos objetivos comunes, en lograr que desde la sociedad argentina se pueda asumir una mirada ...común en todo en todo el territorio nacional y obviamente también discutir aspectos salariales... ...en una situación fiscal muy compleja que transita el gobierno nacional y muchas de las provincias... ...pero creemos que es un ejercicio necesario y que venimos trabajando buscando la mejor alternativa... ...para que en el mes de marzo todos nuestros estudiantes y alumnos estén en las aulas... ...y puedan estar también nuestros profesores dictando clases. Gobierno. El presidente Alberto Fernández... Participó de la inauguración y entrega de 25 viviendas en la provincia del Chaco, junto al gobernador Jorge Capitanich. Desde allí, afirmó que todo el norte argentino merece una reparación histórica por haber sido tan olvidado por la administración central. Durante toda la campaña me la pasé diciendo que estoy cansado de la Argentina desigual, de esta Argentina ingrata que concentra en el centro del país tanta riqueza y olvida tanto al norte y al sur. Estoy aquí comprometiéndome una vez más a hacer lo que les dije que iba a hacer. Hacer lo que prometí en campaña. Ocuparme primero y antes que nada de los que menos tienen. Yo sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en la Argentina no hay hambre, que en la Argentina la pobreza disminuye, que los que no tienen casa y no la tienen, cuando todos veamos que vivimos en una Argentina más solidaria, más integrada, donde todos tenemos los mismos derechos provincia. La Cámara de Senadores bonaerense aprobó sobre tablas y con más de dos tercios de los votos, la ley impositiva enviada por el gobernador Axel Kicillof, luego de duras negociaciones con el bloque de Juntos por el Cambio, que impulsó modificaciones en varios artículos relacionados con la tasa de puertos, el aumento inmobiliario y hasta la reducción del impuesto de ingresos brutos para las empresas cableoperadoras. Economía Popular La incorporación de la marca líder de gaseosas Coca-Cola en el programa Precios Cuidados generó polémica en las redes sociales, al igual que la inclusión de cervezas y otros productos similares. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se refirió al tema explicando que la inclusión de la bebida no responde a una cuestión de índole nutricional, sino de precios y consumo. Precios Cuidados busca ser una canasta de referencia del consumo que hoy tienen los hogares argentinos. En los hogares argentinos se consume Coca-Cola, fundamentalmente, se consume cerveza y se consume vino, que además es producción nacional. Precios Cuidados es... Un programa que busca generar precios de referencia del actual consumo de los hogares argentinos. Nosotros necesitamos que la gente sepa cuánto valen las cosas que hoy consumen. No es un programa alimenticio, es un programa que busca reordenar los precios y disminuir la dispersión de precios que existe hasta hoy. Y además, vamos a ir incorporando nuevos productos, eh, ampliando la oferta y la gama, y esto nos va a permitir tener incluso una canasta de frescos más grandes, más productos saludables y bajas calorías. De hecho, ya tenemos, por ejemplo, una canasta para cosas Nosotros definimos cuál es el precio cuidado, y después es un precio de referencia que sirve para que cada cual compre lo que quiera y lo que crea que va, es mejor o que se ajusta a sus necesidades crisis sanitaria. Alberto Maceira, interventor del hospital Posadas, recorrió el centro de salud y evaluó la situación en que el gobierno de Cambiemos dejó el hospital. En declaraciones radiales, Maceira aseguró que varias áreas se encuentran en situación de emergencia, tanto en términos edilicios como de planta laboral. Además, habló de los despedidos y de sus posibles reincorporaciones gente despedida en el último tiempo hay alguna gente incorporada en el mes de noviembre y diciembre que, que vamos a tener que evaluar cuál es su situación y garantizar el correcto funcionamiento del hospital en lo que es eh, atención a la población digamos estos son los ejes principales para empezar a trabajar y después ya iremos diseñando algún plan director como junto con los trabajadores ¿no? digamos junto con los jefes de servicio los <tose> jefes de departamento los gremios como para que el hospital vuelva a tener esa impronta que tenía en la sociedad de nuestro país pero bien. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la sanción de la ley impositiva que le permite afrontar las emergencias provinciales en materia financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral. A la vez, se mostró molesto por las modificaciones que impuso Cambiemos en el Senado, Alianza, a la que responsabilizó de desfinanciar la provincia y favorecer a sectores concentrados. Axel Kicillof, gobernador de la provincia. Querían hacer un show político, pero después cuando votan en el Senado, que tienen mayoría, resulta que lo que votan terminan defendiendo. A los operadores de cable, a los grandes importadores, no a la clase media, a los grandes importadores y exportadores de la provincia. Eh, le ponen un descuento especial a las propiedades más caras de la provincia, que tienen un descuento más alto porque lo decidieron que las propiedades más bajas. O sea que se vistieron defender a la clase media. Empezaron a hablar de que era un impuestazo, que querían defender a la clase media. A mí me resultaba... Llamativo, ¿no? Porque este, cuatro años del gobierno de Macri y de Vidal, si algo tuvieron como resultado, es eh, por un lado, que detonaron a la clase media. Si entendemos por clase media profesionales, pymes, maestros y maestras, este, pequeños productores rurales, estaban detonados por las políticas de ellos. Estos mismos legisladores, en aquel momento, ni mu, nunca. Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Y la oposición, eh, en una actitud completamente poco constructiva, porque realmente no, no fue una discusión muy constructiva la que dio, eh, intentó permanentemente, eh, desvirtuar el espíritu original del proyecto y beneficiar a los más poderosos y a los más ricos. Y los cambios que introdujo implican 4.000 millones de pesos, de, de pesos menos de recaudación, que implica 4.000 millones de pesos menos para enfrentar las urgencias y la emergencia que existe en la provincia. Y eso fue exclusiva responsabilidad de una oposición que pensó más en los sectores de, de altos ingresos que eh, en realmente darle al Estado los recursos que necesita para bueno. atender las prioridades de política. Pablo López, ministro de Hacienda de la provincia. Se introdujeron ciertos cambios en, en el Senado, que bueno, no son los que nosotros hubiéramos esperado digamos, no, no, los que nosotros pretendíamos, no estamos de acuerdo con esos cambios, que básicamente lo que hacen es, favorecer a ciertos sectores concentrados, de más altos ingresos, justamente lo contrario. No cambian el espíritu de la ley, pero se les dan ciertos beneficios que hacen que haya cierto impacto en la recaudación, como como decías vos, que bueno, que vamos a tener que, que lidiar con eso, digamos, ¿no? Eh, nosotros vamos a seguir trabajando, como lo hicimos. En todas estas dos semanas o un poco más que, que estuvo trabado el, el tratamiento en la, en la legislatura, nosotros seguimos trabajando para, para intentar torcer el, el rumbo de la provincia, que viene muy golpeada, muy castigada y... Y lo que más están sintiendo son los sectores más, más bajos. Economía Popular El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, firmó un convenio para la implementación de la tarjeta alimentaria en los municipios del Conurbano, que llegará a un millón de chicos en situación de pobreza. Estamos poniendo en marcha la prioridad de la Argentina y empezando por los chicos. La Argentina tiene tres generaciones excluidas, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar, tres generaciones excluidas. Ese joven, esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron, vamos a ir a una cuarta generación de exclusión si no creamos una gran política que arranque por lo alimentario, que fortalezca lo educativo y fortalezca el tema del trabajo. Hoy. ...junto con el gobernador, estamos iniciando lo prioritario... ...un esquema, un plan Argentina contra el hambre... ...para más de un millón de chicos en la provincia de Buenos Aires... ...560 mil tarjetas que van a mover la economía local. Género. El gobierno de Axel Kicillof anunciará la adhesión al protocolo... ...para la interrupción legal del embarazo... ...en la misma línea que ya lo hizo la Nación y dispondrá la aplicación obligatoria en todos los centros de salud, tanto públicos como privados de la provincia. Agenda. El presidente Alberto Fernández presentó en sociedad el Plan Argentina Hace, que con una inversión de mil millones de pesos, busca generar 20.000 puestos de trabajo para cooperativas de vecinos en los próximos tres meses. Este es un plan absolutamente integrador. Es un plan integrador porque resuelve pequeñas obras que necesitan los ciudadanos del Gran Buenos Aires, de toda la provincia y de todo el país. Obras que además serán hechas por los propios vecinos, por pequeñas empresas constructoras, por cooperativas constructoras que van a poner en valor el trabajo de esos argentinos. Es además un plan integrador porque la mitad de los que trabajen van a ser mujeres. Mañana es un día propicio además recordar esto, porque mañana por ley, por el Plan Micaela, en todos los organismos públicos vamos a recibir una instrucción sobre cómo terminar con la violencia de género, con la discriminación. Lo vamos a hacer en la presidencia de la nación y lo vamos a hacer en todo el país. Hasta aquí el Servicio Federal de Noticias de Arbia.